¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, tenemos ya por aquí la nueva actualización Os la voy a enseñar ahora mismo Me gustaría dejaseis un gran like La estoy subiendo corriendo Para que todos vosotros la veáis Y bueno, primeramente Habéis visto el nuevo fondo De, de cargando Bueno, nos han dado una nueva insignia Desbloqueada, alcanza una puntuación De 50 coronas ¿Vale? Vamos a dar a usar Las misiones diarias Que ya las tenemos Vamos a coger los regalos Y así de primeras Arriba al lado del dinero De las monedas Que vamos recaudando poco a poco Como veis están esos caramelos Que ya el año pasado nos daban Para coger Bueno veamos por aquí Extra Me vale, han metido Ofertas chicos Ofertas con pinturas Por lo que parece Evento navideño el año pasado Si recordáis Los que llevéis un año Ya conseguimos Bueno ya conseguimos No nada más que podíamos jugar con este Trineo de Papá Noel Nos dan tres vidas igual que el año pasado Los que ya jugasteis Os acordaréis Bueno esto si os acordáis bien Iba a conseguir caramelos Vamos a ir cogiendo los regalos Como veis Ahora no son cajas, son regalos Le han puesto un lacito Y no me acuerdo muy bien Cómo se cogían los caramelos Pero supongo que será cogiendo coronas Chicos Entonces vamos a ir poco a poco La conexión un poco en la B 5 coronitas Vamos a ver qué podemos hacer Coge otra Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 11 coronitas a ver las que podamos conseguir Reventado ¡Hala! ¡Hombre! Pero la... Y me quitan las coronas Y me quitan mis coronas ¡Ay, señor! Nada, ya van a por mí Llevo unas poquitas Y ya se tiran por mí uy, uy, uy, uy. Ahí hemos reventado un par ¿eh? Cogerle las coronitas Que previamente nos habían quitado bueno, voy a darle a autodestruir para que veáis Que nos van a dar caramelos, ahí están abajo Hombre, pero qué clase de bug es este Bueno, nos habían dado caramelos Si sí, habéis mirado rápidamente, como veis tengo ahí arriba 6 Vamos a tener que jugar mucho para conseguir muchos caramelos Y estos son los regalos, chicos Vale, así de primeras estoy viendo que han metido ya una legendaria Vale, tenemos este regalo de 40, un regalo de 100, un regalo de 200 y un regalo de 400. Tenemos ese coche legendario, coche de cuerda y marcha atrás para dar impulso. Furgoneta teledirigida. Venga, vamos a ver nuevos coches chicos. Vayamos vale, esto, nuevas vidas en 57 minutos. Bueno, se van recargando poco a poco o simplemente gastando gemitas o viendo anuncios chicos lo cual no está nada mal habrá nuevo coche culto vamos a verlo ahora mismo ya sé que a vosotros os gusta mucho que haya vale y ahí de momento comunes, nuevas, hormigonera carrito de supermercado este coche hmm. y este coche común y coche, coche oculto Hay coche oculto Habrá que ver cómo se consigue chicos Ya lo veremos poco a poco A ver, a ver, a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cartón, estornada, rotativo Moto de agua, esta sí es nueva Y un coche de regalo Que ya iremos consiguiendo poco a poco Épicas, la furgoneta teledirigida. Y legendarias. El coche de cuerda, chicos. Vale, pero a mí lo que me interesa también mucho es este coche oculto. Que a ver si lo tenemos rápidos al canal. Vale, coches fusionados. Uy, esto qué es, chicos. Lo voy a fusionar ya, eh. Uf, cuanto antes, os voy a traer el vídeo cuanto antes, chicos vale todos estos que necesitamos conseguir todavía fíjate tú meten un coche fusionado nuevo y ya lo podemos fusionar Sí, seguramente lo traiga enseguida y qué más que recalcar no sé que habrán mejorado in game eh, de momento los los modos el modo del mapa y tal sigue todo igual pero bueno, esta actualización de Navidad siempre está bien, Han metido nueva insignia, eh, los regalos, tal, tal, tal, legendaria, coche oculto. Y nada chicos, ya iremos poco a poco completándolo todo. Está todo en mi canal, suscribiros si queréis verlo todo, no os queréis perder nada. Dejar un like, como siempre os lo digo, y a darle duro estas Navidades a Clash of Cast.